Todas esas historias que ya en la vida puedo contar, hay una de ellas que nunca olvido fue en. El gran silencio, dando el toque sepultural. La cumbia del muertito, Ronnie Cadera, la cumbia que el muertito salió a bailar. El borrachito en el alboroto a la triste viuda quiso besar. Y le he concurrido de la baja sociedad Y una chica muy triste que nadie quería bailar Un amigo me aconseja no la saques a bailar Pues dicen que en sus caderas ella cae ni con alacrán. Y al verla tan sola y triste que la invito yo a bailar Y llamo no y repega Que es mi animal, le dicen la mil amores, eres rosa sin florero, pero te son. Porque a ti llegue primero. Bonita serás pintada, tu gusto es enamorarlos por ser como eres conmigo. Así yo te cantaré. Mira cómo baila la descarada, mira cómo mueve su botecito del baile. Es la más coqueta, la lleva de cachetito. Mira cómo baila la descarada, mira Mira cómo bailan la descarada. Mira cómo mueve.